Bueno, ya como estamos en la fase 1, nos hemos reencontrado con personas que queremos mucho y son personas que, bueno, que luchan, trabajan como el que más también, ya que los autónomos lo hemos tenido tan difícil, bueno, bueno Belén... ...que la conocí aquí también en esta Costa del Sol... ...porque ya también vive aquí en la Costa del Sol... Aunque ...un poquito más apartada de Marbella... ...pero muy cerquita... ...y nos conocimos también en una feria que hubo... ...y me encantó conocerla... ...porque es una gran profesional... ...y hoy día que hay también que... ...bueno pues acoplarse a las nuevas eh, leyes... ...y a las normativas de higiene... Eh, ...y el respeto también de todo lo que es el contacto... ...pues nosotros también... ...con la distancia, pero aunque nosotros lo estamos haciendo fenomenal... ...porque la verdad es que sí que hay miedo... ...bueno Belén, que me alegro mucho de reencontrarnos aquí en Puerto Banús, ...porque vine además tenías un pedido aquí que entregar... Sí. ...y me dijiste, pues mira Elena, tengo un pedido en Puerto Banú... ...nos vemos aunque sea a dos metros de distancia... ...pero aquí estaba, aquí pero estamos... ...Belén, ¿qué tal? cómo ha ido todo el encierro? Bueno, el encierro se ha llevado como hemos podido... ...me alegro mucho de verlo y de saludar ...y de saber que estáis bien y que por lo menos... ...estamos fuertes para seguir luchando... ...y nada, como tú dices, pues a tenernos a todo esto que nos viene... ...que todo es nuevo, que todo es... ...una incertidumbre, pero, pero bueno... bueno ver, ...con, yo con quería ilusión... Preguntarte ...porque has adaptado muy bien y además... Eh, ...pues eh, la, cuando no había mascarilla... ...tú has hecho mascarilla, junto con, con, con, con tu familia... Sí. ...y no has parado, aunque sea también solidariamente... ...por sí. solidaridad con los demás... ¿no? Sí, ...sí, mira, pues me puse en contacto con mi propio ayuntamiento... ...yo vengo de Torros, la otra, el otro extremo de Málaga... ...y doné 400 metros de tela de TNT... ...y 200 de, de elástico... ...y entonces la misma gente del pueblo... ...pues ha estado fabricando y ha haciendo... ...o sea casi una cadena todo... ...que no ha faltado mascarilla allí... ¿verdad? ...no, no ha faltado, ¿no? ¿No ha faltado, ¿No ha faltado mascarilla... ¿no? ...bueno Belé, fíjate que me llama mucho la atención... ...que me mandaste una tela... Eh, ...fotos de telas que, bueno, que no, por ejemplo, no se descoloren con la vestía... Eh, ...bueno, luego para quitar de uso, de un uso solamente... ...como son los clines que utilizamos... Sí, claro. ...en eh, pues, un poquito la normativa que exige... ...y cómo se adaptan los restaurantes, las casas, los negocios... ...¿cómo se adaptan a esta normativa, Belén? Pues se adaptan todavía muy prematuramente... ...porque como, por ejemplo, el tema playas... ...que es lo que yo trabajo mucho... ...es que no hay todavía algo claro... ...quieren algo que sea limpiable que sea limpiable, no quieren algo desechable, no quieren algo, porque además es un gasto, algo que tú tengas que entregar cada día a tu cliente y tirar cada vez que ese cliente, y si vuelve otro cliente, entonces prefieren algo que sea limpiable, que sea muy tratable y eso es lo que, lo que buscamos todos, porque es que en la casa lo que uno quiere en su casa particular es lo que tú quieres luego darle al personaje que viene, el, el cliente que viene a lo tuyo. ¿Cómo se consigue eso? ¿Qué tipo de tela has traído aquí? ...para mostrárnoslo también en vivo te y en directo... ...y tengo más, pero mira, te he traído esta... ...porque es un tejido que esto es teflón... ...también lo hay en polipiel... ...son tejidos que le echan lejía directamente... ...y con un trapo se quedan limpios... ...entonces a mí me gusta eh, eh, ofrecer sobre todo eso... ...el que la gente teniendo una cosa puesta... ...pueda pasarle un trapo húmedo con lejía... ...y no tienes que estar llevando, desinfectando... ...lavando 90 grados, que se pueden lavar... Son sí. tejidos lavables, pero son tejidos limpiables en el momento. Que no tienes que desmontar nada, Exacto. mucho más práctico. Sí. Y como por ejemplo tú has traído, cualquier producto vale, porque has yo utilizado la lejía. Un... Cualquier producto es infecante. Es cloro puro, Cloros. o sea, es lejía, lejía pura. Y yo, mira, lo tengo todavía que me parece que no lo he abierto. Pues claro, fíjate y no deje, ya no como lo aplicaste que en la tela pues ni lo siente, que, no, no, no, no, o sea, no, no, no, no. Color, y esto es no un pide. cliente que tengo que llevar, eh, que Ajá. me la estaría jugando completamente mira, mira, mira, fíjate, fíjate, qué maravilla entonces, como la, la tela daña, no cala, sí le das y se va limpiando, se va limpiando, se va limpiando ah, fíjate que las gotitas es que se quedan hasta claro. que no las seca uh -huh. y le pasas por todo y lo vas limpiando, lo vas limpiando pero vemos eh. el resultado que da, estamos viendo el resultado que da, ya lo tengo ya otro año no esperábamos esto, hay gente que me pregunta que cuál es el tejido especial para el Covid 19 No hay un tejido especial, el tejido es que se pueda limpiar, que sea limpiable, que sea desinfectante. Eso es lo mejor que podemos ofrecer ahora mismo. Qué miedo ya que hay solución para todos con profesionales como el Belén. Belén, ¿dónde podemos eh, encontrarte? Tienes tu página, teléfono para las personas interesadas, que ahora mucha gente no sabe ni dónde encontrar eh, sitios que hagan esto, que trabajen así, porque es eh, una de las pioneras, eh, pues cómo conectar contigo. Pueden buscarme por Tejidos Belén, la página web de Tejidos Belén, o directamente a mi teléfono 617 55 38 uh -huh. Y es mi número de teléfono personal, Exacto. pero lo tengo para el trabajo y personal, porque ahora mismo es noche y día. Hemos estado dos meses parados, ahora si sí, en dos meses no se descansa, no pasa nada. Yo quiero curiosidad dentro de la furgoneta porque ha traído un trabajo aquí para Puerto Banú. Podemos verlo sí. antes de que lo vea el cliente. Mira, sí, vamos, vamos a verlo, vamos a verlo. Bueno, favor. vamos a curiosear en la furgoneta de Belén. Bueno, a aprovechar bien el viaje porque también hay que aprovechar los viajes para todo. Ajá. Y llevo estos colchones de polipiel. Mira, qué bien, qué bien. Qué mira, no blanco. debería, pero y esto se limpia también, hacerlo, fenomenal sí. ¿no? no no lo Belén. ¿vale? no, no pasa, pasa nada porque este plástico es secundario lleva otro plástico debajo fijaros que bien mira ahora para la playa para toda la terraza mira lo limpia tan fácil como eso ¿eh? nada en un plis plá vamos en un plis -plá. Es esto muy rápido no, no, muy higiénico no date cuenta tiempo. blanco lo en la playa limpiar los sillones sí, limpia sí, todo. sí, sí, sí, lo limpias todo en el mismo todo. en la misma maniobra uh -huh. limpias todo muy práctico, Belén. Bueno, pues una maravilla. Enhorabuena por tu trabajo. Muchísima lo hacéis fenomenal. A vosotros, a y bueno, vosotros, a ver si nos recuperamos. Sí que una labor increíble de ponernos a todos en contacto. Bueno, Vos, vuestra labor, sí que, sí, sí que es para aplaudirla. A ver si nos vamos poniendo al día y recuperamos también la economía, Belén, que hace sí, falta sí, a tantas muchísima, personas. Muchísimas falta. hay suerte en esta temporada de verano. Igualmente, que es buena. Esperemos sí. que nos juntemos pronto y ya todo esto sea una mala historia que nos encontremos sí. en nuestra vida. Sí, gracias, Milena, muchas gracias. A vosotros. Hasta Adiós, preciosa. Ciao.